Bueno, Emanuel y amigos televidentes, pues este fin de semana tenemos nosotros, nos vemos en el deber, ¿verdad?, de comentar la visita que hiciera el expresidente Leonel Fernández Reina y presidente fundador del partido Fuerza del Pueblo por San Francisco de Macorís, donde estuvo haciendo... Un por toda la provincia de Duarte, provincia, porque fue a varios eh, municipios. Varios municipios aquí de la provincia de Duarte con el objetivo de ir activando, ¿verdad?, esa maquinaria que según él ha ido construyendo con el objetivo de convertirse en opción de poder para el, para el año 2021. Así es, de hecho algo que se hizo muy popular durante su visita aquí fue la, la visita que tuvo, valga la redundancia, a un supermercado de aquí de San Francisco, un supermercado muy conocido, donde realizó una compra, yo espero que tal vez tienen imágenes por ahí, porque se puso a comprar un pollo y no sé cuántas cosas más. O sea, es que se comentó al principio que no solamente en la visita aquí a San Francisco, sino ya se fue noticia, o sea que Leonel iba a hacer una especie de recorrido para ir a contactar el mismo de manera personal sí, exactamente. los precios de los productos Sí, porque vimos de la que familiar. la semana pasada creo que estuvo en Santiago, sí. y fue al mercado, de Santiago al mercado popular, y pues en esta semana que estuvo en San Francisco de Macorís, fue a un supermercado, o sea, ha estado en visitando diferentes establecimientos, para constatar eh, los precios de los productos de primera necesidad del pueblo dominicano. Eh, levantó sus quejas que los productos están caros, que no sé qué cosa. Eso ha recibido tanto aplausos como críticas debido a que muchos cuestionan su accionar en este entonces, pues cuando fue presidente no hizo eh, eso, sino que lo está haciendo ahora quizá cuando es oposición y pudiera decirse cuando es el principal líder de la oposición, porque sabemos que el o, PLD ya. O que aspira, ¿verdad? O que, o que o aspira. que en el momento es uh -huh. esa es figura como tú muy bien sabes. Exactamente. Tuve pero, un encuentro aquí uh, en Telenor, uh, Víctor, mira. Visto en su escenario, ahí Así brillando es el, también. El, el presidente dentro del periplo, ¿verdad? Del recorrido que hizo por la provincia de Duarte, eh, como siempre, como las principales figuras del mundo político, pues incluyen en su agenda la visita a esta empresa, el grupo Telenor, la empresa más importante. Visita obligatoria de en todo, San Francisco. De todo el Cibao, entonces viene eh, aquí esa visita ya que se ha convertido en oficial. De, de, de los dirigentes políticos, hace un recorrido por la zona y en el día del pasado, el, el, el día de ayer domingo, pues se hizo un encuentro con la prensa aquí en, en el canal 10 de este grupo Telenor, que estuvo dirigido eh, por nuestro compañero amado José Rosa y nos estuvieron presentes una gran cantidad de comunicadores que pudieron. Eh, hacer Diversas preguntas, preguntas. Claro, eh, Con respecto al ámbito político, económico y social De la República Dominicana Pero además también el presidente el ex presidente Fernández Estuvo acompañado De parte de la De la, de la dirigencia De aquí de la provincia sí vemos ahí a Octavio de, Lister, de Andrés Acosta En Manuel Trinidad, Emmanuel Trinidad. Eh, Pero también eh, decir que Fue recibido aquí en, en en ese encuentro con la prensa, por el presidente, el ejecutivo principal de este grupo Telenor, don Eugenio Vargas, así como también de Unices eh, eh, Vargas Yeje, altos ejecutivos de este grupo Telenor. Así que interesante, ¿verdad? Sí, decir? Y también, pues, eh, dentro de esa visita, como usted bien menciona, a la gran empresa que es Telenor, eh, visita obligatoria de todo dirigente político aquí en San Francisco y cualquier figura de importancia. También visitó las familias eh, empresarias de San Francisco sí, de y eh, Dentro de ella la familia Vargas, donde tuvo un almuerzo, si no me equivoco, eh, con diversos también personajes de, de la vida social. Eh, y ayer creo que en concluyó... En la casa de Andrea Costa, que es el presidente provincial. Ah, sí, allí, allí se quedó creo a dormir y todo, bueno, en, en la casa de, de Andrés. Okay. Y, no sabía que tú manejabas esa agenda así Pero Lister la mencionó aquí ah, el, okay. el, el ah. <ríe> <ríe> Ayer creo que fue la juramentación De varios también diri eh, dirigentes nuevos Que se adhieren a las filas De la fuerza del pueblo Aquí en San Francisco de Macorís eh, En fin Muchos pudieran pensar Víctor Que tal vez es muy temprano Para hacer no, política el, el, el, Yo creo que pero, Él está eh, haciendo lo correcto Iniciando temprano para que no lo agarren como se si En la bajadita, en, ¿verdad? En, en y también, Pero, Víctor, que él tiene que tomarle la delantera al PLD. Claro, PLD todavía eh, no tiene definido quién será su candidato a la presidencia, no tiene definido eh, una estrategia quizás no, pues, tampoco, porque Pele tampoco tiene tiempo porque tiene en es, es es, que está, están, están defendiéndose de las acusaciones que Entonces, están cayendo el, el doctor Fernández verdad con su recién formado partido Fuerza del Pueblo aprovechando sin duda alguna ese liderazgo que claro. tiene que posee eh, que por mucho tiempo pues eh, ya que, con su con su estructura eh, que es el partido Fuerza del Pueblo pues fortaleciéndola eh, para tratar de, a temprano, comenzando ya el, el, el año 2021, comenzando ¿no? ya finalizando el año 2021 y llegando casi al 22, estamos hablando que van a faltar dos, solamente dos años. Dos años. O sea, es aprovechando el tiempo verdad para ir haciendo esos recorridos y tocando puertas y viendo, déjame ver eh, cómo, están, eh, cómo están mi gente. Yo creo que es interesante ese recorrido que hace el, el expresidente Fernández y claro está, como tú decías ahorita, cuando él hace una especie de levantamiento de los precios, eh, lo que pasa es que el papel de Leonel en, de Leonel en este momento es la oposición. Es la oposición. La oposición. Claro. Indiscutiblemente, Víctor, el, el, el partido de oposición ahora mismo y el mayor dirigente de oposición, lo es Leonel Fernández, aunque le duela quizás reconocerlo a los PLDistas, pero eh, sin ningún matiz político no, no ni nada, siendo, nada, siendo yo, objetivo. Porque no hay más nadie haciendo oposición. Exactamente. Ha, directamente, ha declarado ahí, su claro. oposición y está precisamente haciendo un levantamiento, porque es lo que quiere saber verdad. cuáles son las críticas, las quejas yo creo contra el gobierno. Que esa oposición gobierno? sea una oposición constructiva, ¿verdad? Que, que esos comentarios que puede emitir eh, Leonel Fernández con la experiencia que tiene, 16 años. Eh, Dos, eh, 12, 12 años que sí, eh, fue presidente y la figura que esas, esas, esas eh, críticas puedan ser constructivas si es realmente que él quiere colaborar eh, para que este país mejore claro está sin, de, sin dejar de lado que él es un aspirante de nuevo claro. a, a la primera magistratura así es Víctor y por lo menos como usted dice ese aporte de, de, de mejora de, de la oposición siempre es buena en una democracia siempre es buena y eso es bueno verlo también porque eh, le llama la atención a los ojos del gobierno a ver lo que está mal y corregirlo también. Porque si el PRM va viendo esto y va corrigiendo, va corrigiendo las cosas que no, va aportando Leónel. Porque no todo está bien. Porque no es todo, está todo, bien, todo está mal. Y no todo Entonces, está mal. Entonces, para ver lo que está bien, eso no hay que decir quién lo va a, a, a resaltar. Ahora, para ver lo que está mal... Siempre aparece parece uno. <risa> siempre, siempre aparece uno. Que la oposición lo hace por gadejo. No lo hace para que mejore. No lo no, Si oh. esas críticas que yo estoy diciendo que pudiera ser el, el presidente Fernández, que pudiera ser el PLD, que pudiera ser los otros partidos, lo hicieran para realmente que la cosa mejore, pues estaríamos 100% de acuerdo. Pasa a ese pulgarejo para resaltar y ver, tratar de detractar, el, de detractar el trabajo positivo que se puede hacer. Pero ese es el trabajo de la oposición, lamentablemente.